Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues una vez que ya hemos visto en los vídeos anteriores cómo se pueden crear o cómo están implementados los circuitos, los módulos que nos van a ayudar a almacenar información, es decir, a almacenar un valor o un estado 0 o 1, vamos a retomar cómo se. Eh, la definición de circuito secuencial, ¿vale? Y vamos a ver cómo o qué condiciones se tienen que cumplir para poder implementar o para poder considerar que es un circuito secuencial. Además, al final del vídeo veremos los diagramas de estados, que va a ser la herramienta que nos va a ayudar a modelar este tipo de circuitos, a modelar el comportamiento, a definir el comportamiento de un circuito secuencial. ¿Vale? Entonces, como decíamos o como ya sabíamos, un circuito secuencial nos vamos a centrar en los circuitos secuenciales síncronos ¿vale? va a ser los que vamos a trabajar eh, por lo que en la, a la hora de su implementación lo que vamos a utilizar van a ser flip flops ok eh, en lugar de utilizar latches vamos a utilizar como componentes para almacenamiento del estado eh, flip flops dado que estos son los eh, componentes síncronos vale así que los circuitos secuenciales síncronos eh, el estado estará almacenado por un conjunto de flip-flops. Un flip-flop nos deja almacenar un bit. Si nuestro estado tiene que estar representado por X bits, necesitaremos X flip-flops. ¿vale? En particular, el número de flip-flops que necesitaremos será logaritmo en base 2 de M, siendo M el número de estados necesarios que necesita nuestra máquina, el, el, la cantidad de información distinta que ha de almacenar para guardar los estados o, o, o, o la memoria del circuito, ¿vale? para guardar el estado en el que está el, el circuito en un momento dado. Como hemos dicho, vamos a utilizar After Flow para construir circuitos síncronos, entonces el estado se actualizará en los flancos de reloj. Nos da igual que la actualización se produzca en el flanco ascendente, o en el flanco descendente. Esto solo dependerá del tipo de circuito que, del tipo de flip-flop que utilicemos. Si utilicemos un flip-flop de flanco ascendente, pues será en, el, en los ascendentes. Si es de flanco descendente, <coughs> en el momento contrario, cuando pasa de 1 a 0. ¿vale? Y como ya vimos, en los circuitos secuenciales los bucles de conexión. La retroalimentación, es decir, si aquí tenemos un módulo y tenemos unas salidas, estas salidas pueden volver en forma de bucle o de ciclo de conexión a las entradas del circuito, ¿vale? Pero para que esto se produzca, para que esto funcione y no haya problemas, es necesario que en algún momento de este bucle, de este ciclo, haya un registro, se deba poner un registro, es decir, un conjunto de flip-flops, como mínimo uno, que rompan que eh, corten este ciclo. ¿vale? De esa forma, esos flip-flops se irán actualizando de forma síncrona y no habrá problemas de retroalimentación y de cambios eh, infinitos o continuos, muy, muy, de cambio continuos y que el circuito quede en un estado inestable. ¿Vale? Entonces, las condiciones o, o las reglas que ha de cumplir un circuito secuencial síncrono para que sea tal, para que sea un circuito secuencial síncrono, es que todos los elementos del circuito son o bien registros o bien circuitos combinacionales, ¿vale? Como mínimo, un componente debe haber, debe, debe haber un componente que sea un registro, porque si no hay registros, si no hay ningún flip-flop, no es, sería un circuito combinacional y no un circuito secuencial, ¿vale? Todos los registros deben estar sincronizados por la misma señal de reloj. La señal de reloj es única para todo el circuito y va a la entrada de todos los flip-flops. Obviamente, todos los flip-flops han de ser del mismo tipo. Si son de flanco ascendente, todos tienen que cambiar en el flanco ascendente. Y si son de flanco descendente, todos los tienen que ser. ¿vale? No podemos mezclar flip-flops de distintos tipos. ¿okay? Y como decíamos anteriormente, todos los ciclos de conexiones, todos los bucles, han de tener como mínimo... Un registro que rompa ese bucle. Pues ahora ya estamos en disposición de completar aquel diagrama, aquel dibujo, aquel esquema que habíamos hecho de los circuitos eh, secuenciales. ¿vale? Nos habíamos quedado en el punto de que no sabíamos o teníamos que averiguar cómo almacenar el estado del circuito, cómo guardar un, un valor. ¿Vale? Y ahora que ya conocemos los flip-flops y los latches, en particular los flip-flops para los casos de circuitos síncronos, pues ya sabemos que internamente lo que vamos a tener va a ser un conjunto de, de, de flip-flops que van a formar un registro de n bits que serán los encargados de almacenar el, el estado del, del circuito. ¿Vale? Estos eh, flip-flops irán gobernados y funcionarán bajo una señal de reloj, ¿Eh? Una señal de CLOCK que irá sincronizando los instantes de tiempos en los que se produce un cambio y solo se permitirá un cambio por periodo de reloj. Bien sean los flancos ascendentes o bien los flancos descendentes, si los flip-flops trabajasen por flanco descendente. ¿vale? Y como hemos dicho anteriormente, la misma señal de CLOCK es la que se conecta en todos los circuitos, todos los, todos los flip-flops. Tienen como entrada la misma señal de reloj. Ahora que ya conocemos exactamente cómo estará creado, cómo estará implementado un circuito secuencial, nos iría bien tener algún tipo de herramienta que nos ayudara a modelar, a definir el comportamiento de estos circuitos. Esta herramienta es, o se conoce con el nombre, de diagramas de estados, ¿vale? Y como hemos dicho, van a ser los que nos ayuden a modelar el comportamiento de un sistema secuencial. En particular, estas herramientas, los diagramas de estados, van a tener o van a necesitar representar de alguna forma los estados por los que puede ir pasando mi, mi, mi circuito, mi máquina secuencial, las entradas del circuito, ¿vale? Luego vamos a representar las transiciones porque dado una, un estado, el estado actual, y una entrada, tenemos que pasar a otro estado, a un estado siguiente. ¿vale? Si retomamos el diagrama anterior, dado el estado actual, se retroalimenta ¿sí? y junto con la entrada definimos el estado siguiente. ¿Vale? Entonces... El diagrama tiene que ser capaz de representar transiciones entre estados que vendrán gobernadas, vendrán definidas por las entradas del sistema. ¿Vale? Estas, estos cambios de estados vendrán representados por unas transiciones, por lo que desde cada estado para cada posible entrada vamos a definir una transición al, hacia otros estados. ¿OK? Y por último, las salidas, las salidas que pueden ser de dos tipos. Las de máquinas de Moore, entonces esas salidas deberán estar eh, asociadas a nuestra representación de los estados, o las máquinas de Mili. Las máquinas de Mili eran aquellas que dependían de el estado actual y la, y la entrada en ese tipo de máquinas, por tanto, las transiciones, perdón, las salidas, irán asociadas a las transiciones. ¿vale? Ahora nos falta ver. ¿Cómo representamos cada una de estas cosas? Dado que las máquinas de estados es una representación gráfica que, que nos va a ayudar a, a, a ver de una forma más sencilla el comportamiento de un sistema secuencial, pues cada uno de esos componentes se tienen que trasladar a una representación gráfica. De entrada, los estados van a venir representados por nodos, por nodos, o que son representaciones, son círculos. ¿Vale? Son, son círculos que representan un estado, el, el dato que está almacenado en la máquina. Luego hemos dicho que vamos a necesitar representar también eh, las entradas y las salidas. En el caso de la máquina de Moore, como es esta, la salida irá asociada a cada uno de los estados. Para cada estado en el que nos encontremos, pues eh, habrá definida una salida. Y también vamos a tener que representar las entradas, las entradas que serán las que nos definan los cambios de estados, por lo que, dado un estado y una entrada concreta, vamos a pasar a otro estado en particular, ¿vale? Esto se representará, se representará con, un, con una arista, ¿vale? Con una arista entre dos, uh, una conexión entre dos estados distintos, ¿vale? ¿Y esto cómo se interpreta? esto ¿Cómo se puede leer? Pues, imaginaros aquí tenemos un caso más concreto, ¿vale? Pues, la máquina de estados, en un momento dado, en un instante de tiempo, va a estar en un estado definido. Por ejemplo, podemos considerar que estamos aquí, en este estado, que es el estado que hemos llamado el S3, ¿ok? Mientras que estamos en el estado S3, la salida de nuestro sistema secuencial va a ser cero. Tenemos una salida Y, que mientras que estemos aquí, va a valer cero, ¿ok? Viene el siguiente flanco ascendente de reloj y se evalúan las entradas. Si la entrada es igual a A, tenemos una entrada X, que es si esa entrada es igual a A, lo que hacemos es pasamos, el siguiente estado que almacenaremos en nuestros registros es el estado 4. Y una vez que hemos llegado a este estado 4, la salida pasa a valer Y igual a 1. Activamos la salida con valor. ¿Vale? Entonces, esa es la forma en la que tenemos que leer o interpretar los diagramas de estado. Nos encontramos en un estado, llega la señal de reloj, el flanco ascendente, y en función de las entradas que nos encontremos, pasamos al nuevo estado definido por la máquina. En un instante de tiempo solo vamos a estar, por tanto, en uno de los estados de este diagrama de estados. El siguiente caso eh, es muy similar, son las máquinas de Mili. Los estados se representan igual, las transiciones también dependen de un estado y una entrada concreta pasamos a otro estado particular, ¿vale? lo único que va a cambiar son las salidas. Las salidas ahora no van asociadas al estado, únicamente van asociadas a un estado y una entrada particular, por tanto las vamos a asociar a las transiciones. Para cada una de las transiciones tendremos que definir la salida que producirá nuestro sistema secuencial ...en ese estado con esa entrada, ¿vale? Y, yendo a un caso particular, este de aquí, por ejemplo, pues... ...si nosotros estamos en un instante de tiempo t... ¿m? ...aquí estamos en el instante de tiempo t sub n, por ejemplo... ...en el momento que llega la señal de reloj, que llega el flanco ascendente... ...tenemos que evaluar las entradas, por ejemplo, x es igual a a, nos llega una a... Esta entrada asociada a estar, en este caso, en esta entrada en este estado, lo que nos provoca es una transición, un salto al nuevo estado S4. ¿vale? En este estado S4 perdón llegaremos en el instante T sub n más 1, es decir, una vez que ya ha llegado el flanco ascendente de reloj. ¿ok? Así que, en un instante de tiempo estamos en el estado 3, flanco ascendente de reloj, la entrada es A, nos define este cambio, ¿okay? y la salida sería Y igual a 1, porque cuando estamos en el estado 3 y llega la entrada A, la salida es igual a 1, ¿vale? entonces por eso la salida va asociada a la transición, porque las máquinas de mili las salidas dependen del estado y de la entrada. ¿okay? Por tanto, cuando nosotros queramos resolver o implementar un sistema secuencial, lo primero que vamos a tener que hacer es definir o representar ese sistema con un diagrama de estados, pues esto nos simplificará, nos ayudará posteriormente a implementar el sistema concreto, el circuito concreto, ¿vale? Podríamos definir una serie de fases en, esta, en este proceso de creación del diagrama de estados para simplificar, ¿vale? De todas formas es un proceso un, que no es muy que no es del todo sistemático entonces el saber hacer buenos diagramas de estado representar bien los diagramas de estado solo se consigue mediante la práctica así que hay que practicar mucho y hacer muchos ejercicios de representación de, de diagramas de estado vale la única forma de adquirir bien estos estos conocimientos y, y competencias ¿Okay? de todas formas como os decía lo primero sería podríamos decir que es necesario identificar las entradas del circuito, luego identificar las salidas. Cuando digo identificar las entradas y salidas, me, de, me refiero a cuántas entradas y cuántas salidas hay y qué valores pueden tomar. ¿Okay? Y por último, identificar la información que almacenan cada uno de los estados. Por eh, Dicho de otra forma, identificar el significado de los estados. ¿Vale? Si, si mis estados lo que almacenan es una cantidad, si lo que almacenan es una secuencia de entrada, si lo que almacenan es un, el color de una luz, el color con el que se tiene que iluminar una luz, etcétera, etcétera. ¿Vale? Una vez que hemos identificado esa información, ya nos será más fácil construir este circuito, este diagrama de, de estados. Así que vamos a ver un primer ejemplo un primer ejemplo, que lo vamos a hacer tanto representado con una máquina de Moore como una máquina de Mili Es importante recordar que cualquier sistema secuencial, cualquier eh, circuito secuencial, se puede representar tanto como una máquina de Moore o como una máquina de Mili En uno de los casos tendremos unas ventajas o unos inconvenientes, ¿vale? El caso particular que, que nos lleva ahora, que primero vamos a hacerlo con una máquina de Moore, eh, nos tenemos que imaginar que es una línea de comunicación, es decir, tenemos una señal que nos va llegando a nuestro circuito por la que se reciben unos bits en serie. Es decir, primero se recibe un 0, luego se recibe un 1, luego otro 1, es decir, van llegando bits serializados uno detrás de otro. Queremos tener una salida que lo que haga es detectar, es decir, que se active cuando nos llegue una cierta secuencia. En concreto, nos tiene que haber llegado primero un 0 y después un 1. Es decir, si en esta señal, en esta entrada, nos llega un 0 en un instante de tiempo, en un estado, en, en, en, en un periodo del reloj, y en el siguiente periodo de reloj tenemos un 1, tenemos que activar esta salida para indicar que hemos detectado esa secuencia, queremos detectar la secuencia 0-1, por lo que nos piden que construyamos un diagrama de estados que realiza esta función, ¿de acuerdo? Lo primero que hemos dicho era detectar las entradas y sus posibles valores. Las entradas de este circuito, por tanto, las entradas son únicamente la variable x, podemos llamarla esta entrada variable x, que va a tomar como posibles valores el 0 y el 1, nos pueden llegar ceros y unos, ¿vale? Como salidas de nuestro sistema, vamos a tener únicamente una salida, porque solo nos dicen que tenemos que activar una señal, podemos llamarla Y, ¿vale? El nombre de XY no nos lo definen, lo he escogido yo, y entonces esta señal nos dice que se tiene que activar cuando se detecte la secuencia 0 1, y no se tiene que activar en el resto de casos. Por tanto, de nuevo, esta, esta, esta salida va a valer o bien 0 o bien 1. ¿de acuerdo? y si os fijáis mis estados lo que tienen que representar la información que debemos almacenar en los estados nosotros la memoria de lo que tenemos que ir almacenando es saber los bits que me han ido llegando anteriormente pero tengo que saber todos los bits anteriores no realmente no tengo que conocer todos los bits anteriores me basta saber ¿Cuántos bits de esta secuencia me han llegado? Porque a mí lo único que me importa, por decirlo de alguna forma, son los dos últimos bits y solo si estos dos últimos bits han sido un 0 y luego un 1. Si han llegado otros bits, si han llegado mil unos seguidos, por ejemplo, esa información a mí no me interesa porque esa información no me ayuda a generar esta secuencia. Yo solo tengo que guardar la parte de la secuencia que ya he detectado, entonces mis estados me van a servir para guardar la secuencia ya detectada. ¿vale? Entonces, mis estados van a almacenar esa secuencia, esa, esa parte de secuencia ya detectada. Ahora que ya he identificado tanto entradas salidas como estados, pues puedo empezar a dibujar el diagrama de estados. Primero, puedo generar un estado, o dibujar un estado, el estado inicial llamaremos, normalmente para el estado inicial se representa con un doble círculo, o a veces también se representa con, con, con el nodo y una entrada, una flecha de entrada vacía, simplemente indica que ese es el estado inicial, que vamos a llamar S cero. ¿vale? Este estado inicial lo que va a representar, o lo que la información que nos va a indicar, es que, como lo que, tenemos que, lo que nos interesa es guardar la secuencia detectada, es que no hemos detectado nada de la secuencia, es decir, conjunto vacío. ¿vale? El significado de este estado es no me ha llegado nada de la secuencia. Y ahora para este estado tengo que evaluar qué pasa si me llega un 0 y qué pasa si me llega un 1. Por ejemplo, si me llega un 0, Si me llega un 0, por la entrada me encuentro que avanzo en la secuencia, ya tengo la, el primer trocito de secuencia, ya tengo el primer cero de la secuencia detectado. Como he dicho que el, la secuencia detectada se almacena en el estado, tengo que cambiar de estado. Este estado representaba no se ha detectado nada. Ahora necesito llegar a un estado que me indique que he detectado, que ya me ha llegado un cero. Por tanto, paso a un estado S1, por ejemplo, lo llamaré, cuyo significado es me ha llegado un cero. Así que de esta forma, cuando me llega, cuando en la entrada X tengo un 0 y estoy en el estado 0, lo que hago es pasar al estado 1. Sin embargo, en el estado 0, si me hubiese llegado un 1, lo que hago, no avanzo en la, en la secuencia de detección. Así que lo que tengo que hacer es, me quedo en el mismo estado, porque sigo sin tener nada de la secuencia detectada. Entonces, X es igual a 1. Cuando estoy en el estado 0 y x es igual a 1, sigo quedándome en el mismo estado, ¿ok? Y la salida para este estado es y igual a cero. No he detectado la secuencia. Y esto tengo que hacerlo para todos y cada uno de los estados. Ahora este nuevo estado que se me ha generado, lo mismo. ¿Qué pasa si me llega otro cero? Si me llega otro cero es que yo lo que me ha llegado es 0, un primer cero, luego me ha llegado otro cero, Así que este cero ya resulta que no me es útil, ya no lo necesito, pero este otro cero podría ser el inicio de la nueva secuencia 01. yo no lo sé, hasta que no llegue el siguiente, el siguiente bit yo no podré saberlo, pero sí que es necesario que almacene esta información, sí que es necesario que me quede en un estado en el que indica que ya llevo al menos un cero de la secuencia. Luego puede ser que sea una secuencia o no, pero al menos tengo que almacenar esa información, así que lo que hago es, si me llega un 0, me quedo en el mismo estado, en el mismo estado, porque lo que quiero representar es que ya llevo al menos un 0 de la secuencia, ¿y qué pasa si me llega un 1? Pues si cuando estaba en este estado, es decir, ya me había llegado un 0 porque estaba en este estado, me llega un 1, lo que resulta es que ya he detectado la secuencia. Así que tengo que ir a un estado que indique que he detectado la secuencia. Por ejemplo, un estado S2, que lo que significa es, ya llevo detectado un 0 y un 1. ¿Vale? En este estado que habíamos dejado por aquí, la salida Y sería igual a 0. ¿Vale? Aquí la entrada... La... La, la entrada no la había representado, perdonar cuando X me llega un 1, paso al estado S2, y en este estado S2 la salida Y se tiene que activar, ¿vale? Porque ya he detectado la secuencia, ya me ha llegado un 0 y un 1. Pero la máquina no se para una vez que hemos detectado la secuencia, siguen llegando bits. Después de este 0 y después de este 1, me, por mi línea de entrada me siguen llegando otra serie de bits. Estos bits que me van llegando los tengo que seguir analizando, ¿vale? Así que, ¿qué puede pasar? Puede pasar que me llegue un 0 o un 1. Si me llega un 0, este 0 podría ser el inicio de una nueva secuencia. Por tanto, tengo que ir al estado que representa que ya llevo un 0. ¿Eh? Si lo siguiente que me llegase fuese otro 0, cuando ya he detectado el 0,1, pues lo que tengo que hacer es irme al estado que representa que ya llevo un 0, que este era el estado anterior, el S1. Así que, si x es igual a 0, me vuelvo al estado 1. Pero si sí, lo que me hubiese llegado era un 1, el 1 no es el inicio de una nueva secuencia. Así que después de haber detectado el 0 y el 1, me llega otro 1 y eso no me sirve para detectar secuencia. Por tanto... Al fin y al cabo, tengo que pasar a un estado que me indique que no llevo nada de la secuencia detectada. Y eso es el estado inicial. Por eso, si me llega y igual, eh, x igual a 1, me tengo que ir al estado inicial. ¿De acuerdo? Entonces tendría tres estados. Uno que significa no me ha llegado nada de la secuencia. Uno que significa me ha llegado el 0. Y otro que me ha llegado 0 y 1. Si mi secuencia a detectar hubiese sido más larga, obviamente hubiese necesitado muchos más estados para representar esta, esta información, ¿vale? para representar todos los posibles estados, toda la información histórica del circuito que a mí me interesa. ¿vale? Pero que quede claro eso, no tengo que guardar toda la información, solo tengo que guardar la que es eh, esencial para el funcionamiento del circuito. En mi caso particular de este ejercicio, es la secuencia que ya llevo detectada, la cantidad de secuencia detectada. Y bueno, por último, me gustaría presentar el mismo circuito con la máquina de mili. En este caso, los, los estados van a significar lo mismo, pero no, no, tiene por no nos tienen que quedar los mismos estados, vale. puede ser que nos cambie, de hecho nos va a cambiar. ¿Vale? Pero inicialmente el estado inicial es el mismo, es ese 0 y significa que no tengo nada de la secuencia detectada, es decir, eh, conjunto vacío. Cuando me llega un 1, sigo estando aquí porque no avanzo en la secuencia, ¿vale? Si no, yo no llevo nada de la secuencia y me llega un 1, le ha detectado no, por tanto la salida... Es igual a 0. Recordar que con las máquinas de Mili, las salidas van asociadas a las transiciones, es decir, a la pareja estado-entrada. Sin embargo, si me llegase un 0, x igual a 0, tengo que avanzar al estado 1 que me indica que ya llevo un 0, ¿vale? igual que en el caso anterior. Si no llevo nada de la secuencia y me llega un 0, eh, tengo, ¿He detectado la secuencia? No, por tanto la salida es igual a 0. y en este estado 1 ya llevo un cero. Pueden pasar dos cosas, que me llegue otro cero. Ocurriría lo mismo que decíamos antes, el primero de los ceros se desecha y me quedo con el último de los ceros, por tanto me quedo en el mismo estado, porque sigo estando en el caso de que como mínimo me ha llegado un 0, me ha llegado un 0 de la secuencia. Así que me quedaría con el caso de que si me llega un 0, obviamente no habré detectado la secuencia porque solo me ha llegado eh, el 0 de la secuencia que quiero detectar. Y ahora me queda el último caso, que es que me llega un 1. Okay. Cuando me llega un 1, si estoy en el estado 0 y me llega un 1, gracias a que puedo asociar la salida a la transición, yo ya... Puedo activar, ya puedo eh, generar la activación del circuito, no necesito un estado especial, un estado eh, es, eh, concreto, para llevar esa activación como tenía antes, que necesitaba el estado 0, el estado que me representaba llevar la secuencia 0,1. Ahora, como las salidas van asociadas a las transiciones, me puedo ahorrar ese estado. ¿Mm? Por tanto, si, me llega, si estoy en el estado 0 y me llega el valor 1, si la x es igual a 1, yo ya puedo activar la salida, y es igual a 1, y ya puedo reiniciar, ya puedo pasar directamente al estado que me signifique que no llevo nada, porque me ha llegado un 0 y me ha llegado un 1 ya he detectado ese 1 y después de eso yo empiezo desde cero, empiezo de partida, desde, desde cero, a esperar nuevos bits de la secuencia, así que vuelvo al estado inicial, al estado vacío, ¿vale? Hay que tenerlo claro, hay que ver la diferencia. Como veis, en el, en el caso de la máquina de MILI me ahorro un estado respecto al anterior. ¿Mm? En el anterior tenía tres estados, en el caso de la máquina de MIDI me bastan solo dos estados. De forma general, las máquinas de MIDI van a necesitar menos estados, ¿vale? Pero también sus funciones van a ser más complicadas. Las funciones de salida, como dependen del estado y depende de las entradas, van a ser funciones más complicadas, van a necesitar más puertas lógicas para generar estas funciones de salida. Que por el caso contrario, en las máquinas de Moore normalmente las funciones de salida, la lógica combinacional de salida, va a ser más simple, ¿vale? Pero por el contrario, en las máquinas de Moore vamos a necesitar más, eh, más registros, porque vamos a necesitar eh, una mayor cantidad de estados, ¿vale? Esas serían las ventajas e inconvenientes. Máquinas de Mili menos estados, pero más complejidad en la funciones, en, en, en el circuito combinacional de las salidas, Máquinas de Moore, uh, mayor número de estados, por tanto mayor número de flip-flops, pero más simplicidad, eh, lógica combinacional de las salidas, más simple. Okay. Y bueno, con esto ya estaría. Como os decía anteriormente, en el tema de los diagramas de estado es fundamental practicar y hacer muchos de ellos para coger soltura y, y hacerlos de forma adecuada y correcta. Por eso el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es dedicarlos a, exclusivamente, a tratar a hacer ejercicios de este tipo, ejercicios de generación de los diagramas de estados, para ir viendo distintos casos, ¿vale? Así que nada, hasta el próximo vídeo y muchas gracias.